Soy Cristian y estoy con Joe. Saluda. ¿Qué onda? Que fusivo. Y el día de hoy les traigo un tag, se llama The New Best Friend Tag. Lo vi en el canal de un chico de España, pero no me acuerdo su canal. Acá les dejo todas las reglas para seguir el tag y las preguntas abajo. ¿En qué consiste este tag? Este tag son preguntas que les, yo lo voy a hacer a él sobre mí, y, o sea, las mismas preguntas, pero sobre él, yo tengo que contestarlas y él sobre mí. Y por cada pregunta es un punto. Y al final el que contesta más preguntas. Creo que va a ser una soda y una sabrita. Ajá, al que. La compra el que pierde, al que gana, obviamente. Uh -huh. Y pues vamos a comenzar con el tag. Ok. Primera pregunta. un color favorito? Color favorito. ¿Sí? Mm. Verde. ¿Quién es tus intentos? Dos. Um, amarillo. No. Ah, Perdita. ¿Quién es? Rosa. ¿En serio? <risa> sí. Previamente no traigo nada rosa, pero es mi color favorito. ¿Rojo? Sí. <risa> wow, no. ¿Qué edad tuviste tu primera novia? ¿Qué edad tuve yo? A los. 10. No. Sí. Un intento más. 11. No. Ah, fue a los 6. 5. ¿Qué? A los 5. Nunca iba a adivinar eso. Lo que te conté es 15 de, de la casita. Oh. <risa> uh, Muy bueno. tarde. La tuya... Diría que a los 12. ¿A qué edad? 14. Ay, oh, ya está más viejo. ¿Edad del primer beso? ¿A los 5? Sí. Ahí está. <risa> ¿Al tuyo? No a okay, los. 12. ¿12? No. ¿14? No. ¿A <risa> qué 10. Oh, bueno, de Pérez no fue tan, tan triste. ¿A qué cosa le tienes más miedo? ¿A tú? ¿Y ¿A las alturas? Yo. De hecho me encantan las alturas? La... No. ¿Es No. Perdiste. Es a las arañas, cabrón. ¡Ah, sí es cierto! Cada vez que grita. El tuyo es. El tuyo es. No sé, a las ratas. Sí. Ah. Ya vamos. vamos. Dos, dos. Mi comida no. favorita. Mmm. Comida japonesa, ¿no? ¿Qué? <risa> no. Comida no. favorita. No. No. Me gusta pronto. Pues va a acompañarte, güey. No, vamos a la japonesa, vamos a la comida china Tiene los ojos rasgados A ver, entonces... La italiana Ya son los mariscos, ¿no? No, no son mariscos ah, no sé. Me encantan los mariscos ¿Pero uh -huh. en no. tu ¿Entonces la comida china? No, mexicana Ay, ahora resulta un pinche entonces ¿La comida que odias? ¿Qué odio? comida que odias? Uh -huh. La patriota, la mexicana No la odio, me gusta pero no la odio uh -huh. No sé, ¿qué odias ¿Qué odias Mariscos. Sí. 4-2-4. Sí. <risa> wow. y tú odias.? no sé, ¿Los vegetales? Ok. Pensé que ibas a decir como de países, güey. No la ibas a tener. Un personaje que haya marcado tu vida. O sea, puede ser una caricatura, un personaje de película, un libro algo. Un personaje que me haya marcado, que tú hayas oído, que yo haya mencionado. Así. Bajo la misma estrella. pero, pero un personaje. ¡Ay, no! Hace rato te dije los personajes del libro. La, la muchacha y el muchacho nada no, no, te dije los nombres Ay no, la muchacha que tiene, que está enferma y el muchacho Ay, es el, el muchacho ¿Pero de nombre? No... Jane no <risa> sé sea, ¿quién el nombre de hombre? No, Perdiste Ay... no. will waters I waters Gente, yo tampoco sé qué decir de ti, cabrón No sé, me imagino que ha de ser algún guaco o algo así ¿Un narcotraficante o algo así? <risa> Di nombres sí. güey. no te voy a dar uh, uh, no, no. no sé güey. ni, <risa> ni idea Pierdes automáticamente ¿Cuál eras? Un personaje Así que me haya marcado sí. si es un narcotraficante ¿Cuál? El oh, mira. Mi padrino ¿Cuánto, no, no. ¿Cuánto mido? Un 83 ¿Tú también? No, un 85 ¿Cuánto calzas de ti? De pie. Y si no que presumideras ahorita. De pie. <risa> a ver, ¿tú? Sí, yo cuánto. A ver. ver. Calcula. Siete y medio. S ¡Oh! Oh my god, eh, ¿tú? Diez. No. No. De once. No. no la mitad. Era entre esos dos. Diez y dos. medio. Ah. Huele no, a, no, a, ¿a Ruflex con una soda de manzanita. ¿A quién odio no de jalón? Puedes decir ¿Nombres? Sí. Hay una persona. Raúl. Exacto. No ocupa mucha ciencia averiguar. Es que no sé. Te cae en todo pinche mundo. Siete cuatro. Uh, No la odio así, pero sí, no me cae. Puedes decir el nombre? Ya, sí. Porque Para evitar problemas, tapé la parte donde dice quién le cae mal. Porque es un chico muy buena persona, como para que luego lo vienes del el salón. Partly. <risa> <risa> ¿Una adicción que yo tenga? <risa> La cerveza? No. Pero. Ah, ay no, ya la ruído. Tienes un chante más. El alcohol en general. No. Ay, mi adicción es comprar libros. Oh, sí, sí. Esa es mi adicción. Ah, pues eso es mi canal, cabrón, A ver, una, Ay, porque no lo adiviné. Una adicción que tú tengas. Cerveza, tú sí eres de un pinche guay no wey. No es cierto. Oh, wey, ¿cuántas cuánto te echas, güey? 12. Do, no, pero... ah, entonces. No sé qué no Se, no se borra sí, decir Ya, ya. 5, 4, 3. Al porno. No sé. ¿Eh? Al porno. Qué pena. Por decir estupideces nada más. Lo que hace leer Sasha Gray, todo eso. Ni siquiera lo he leído. Lo tengo, pero no lo he Y no me entendió tampoco lo que dije. No. Dije Sasha Grey. Sí, güey. Ella también escribe. Sí. Ok. <risa> Era adicción a los videojuegos. Vamos, oh Ella ni juega a los videojuegos. Era un adicto antes. ¡Antes! ¡Pero ah, profesional! No. ¡Pero todavía juego! Y es medicina. Comprar juegos. Género. Música favorita. ¿Género? ¿Género? Pop. Es eh, ¿Más? Sí. ¿Pop? ¿Coreano? Sí. ¡Uh! tuyo, pues, la música regional. ¿Más específico? Específico. La banda. Reggaeton. ¿Cómo es mi tipo de persona ideal? Mi pareja ideal. Que lea Sí, pero escríbela, escríbela. Que lea Que tenga, no, no buscas un cuerpazo, pero buscas una parte del cuerpo que tenga Y bien Ajá Y este... ¿Tú quieres una buchona? ¿Qué es eso, raza? Ah, pariente Una guapa de buen cuerpo Claro que sí, siempre que ves una de esas muchoncillas te emociona. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Siempre te emociona, güey. Sí, wey. Lo que ganó el punto. Las de Sinaloa te encanta, cabrón. Sí, ganó el punto. Me fecha de nacimiento? Es. Ay. Es enero, güey. No. <risa> ¡No! No. Eres. ¿Diciembre? No. Ay, los perdiste los ¿Qué era? El 6 de noviembre del 94. Ay, no. El tuyo es el 26 de julio del 95. ¡Empatamos! ¡No es cierto! Sí. Lo que te estaba diciendo, Oye. si ocurrió un empate que me hizo. No me haces una pregunta Ok, tú. Tú vas a la primera.